El cuerpo reacciona a la energía y sus variaciones gracias a sofisticados sensores corporales. Nuestros órganos sensoriales pueden responder a estímulos internos y externos de energía y comunicarlos al cerebro donde se trata cada situación.